Hola queridos suscriptores estoy haciendo este video o esta imagen con audio para inf de, eh, para comentarles de que voy a estar inactivo de youtube todo el mes de mes de abril o lo que resta de abril eh, voy a estar inactivo en los canales que viene haciendo eh, la cocina de la familia y Andrés 909 o oh, Andrés 909. Eh, pero por otra parte, el el segundo miembro del canal Andrés 909 o oh, Andrés 999 que diga Andrés 909 o oh, Andrés 909, él sí va a estar subiendo algunos videos. Así que. Espero hoy hoy subí hoy subió o subimos un videito del Among Us en el nuevo mapa que hay. Así que vayan a ese video y al último video más reciente de en el canal La Cocina de la Familia y denle like y apoyenlo mucho. Solo Dios sabe por la situación que estoy pasando y por lo que estaré inactivo muchas gracias por haber visto este video